Un nuevo video por el canal y esta vez somos, eh, pues, somos de la ya lo saben, y pues, cuánto de qué se trata el video. Ya, a ver, eh, este video es un poco diferente a los normales y pues se trata de que nos vamos a ir de viaje. Y pues como pueden ver, acá están las, mal, las maletas. Sí, pues, nos vamos. con oh, la maleta. Y también nos vamos a ir con honguito, bueno, viejito lament lamentablemente no va a ir. Y pues eh, ya saben, eh, uh -huh. pues nos iremos a Miami y eh, también vamos a ir a Disney y vamos a hacer cuatro videos eh, y pues ya ahorita estaremos subiendo el taxi. Bueno pues acá ya, ya hemos llegado al aeropuerto y pues ahora ya vamos a bajar y pues ir y luego ya nos vamos el viaje a Miami. A ver, como pueden ver acá está el aeropuerto. Sí. Y ya bajaremos. Ya pues ya llegamos al aeropuerto y acá estamos yendo al, al check-in para dejar las maletas y. Pues esto es algo diferente, pues porque, o sea, se le guiamos en el aeropuerto. Pero... Vamos. Oh. Vamos a hacer mover. Cruzemos, Bueno, vamos. Vamos con todo. Ya acá estamos, eh, yendo a la sala de embarque y la cosa de metal, y etc, etc, y pues vamos acá, la gente hace mucho huya, y pues también vamos a hacer vídeos cuando estemos en el avión, eso que les mostramos también, y pues ahí ya saben, a, a hablaremos en voz baja pues, no, no queremos que toda la gente diga, ¡Oh, ahí está la aquí bueno. <risa> pues no, eh, entre comillas no somos nada famosos <risa> algo ciento cuántos tenemos Ah, ciento ajá sí y pues a ver, ya a ver. hola Gente, acá estamos en el Duty Free del aeropuerto Jorge Chávez. Sí. Y Ajá. pues acá hay muchos perfumes. Eh, se pueden probar. Y sí. sí. Y a muy ver, bien. hay que ver. Esperen. Miren, acá iba... Ver, este Antonio... Ah. El... Miren, lo ven. A ver, hay que, hay que ponerlo acá. Entonces, ah. A ver, ahora ver el líquido Ajá. acá. A ver. Ah, huele bien rico. A ver, huele. Sí. Huele bien. Y ahí ya salió nuestro eh, nuestro vuelo creo. No A sé. Ver, hay, que, hay que ver nuestro vuelo. A ver, ay, hay, hay que voltear la cámara. Ahí, por ahí. ahí está, no sé si ven en Miami ahí. Ahí está eh, Miami. Dice confirmado Gate, 18, o sea la puerta 18, y pues bueno. Pasaremos el video y nos, nos iremos a ver algunas cositas de acá del YouTube. Uh -huh. Ok, vamos. vamos. Y pues acá ya eh, hemos visto algo que como que nos interesa. Que a son ver. algunas cosas de, si no me equivoco, fútbol o algo así. Ahí podrán decir que dice fútbol. A ver, vamos a, a poner la camarita acá. Uh. Ahí pueden ver. Sí. Uh, pues a ver. Eh, acá... Bien. Ya. A ver, acá hay varias cositas. Eh, yo toco el instrumentito, pero. A ver, <risa> A ver hay varias cositas, como un, un peluche, no sé. Como si ah, es así, Mira, mira, mira. Mira, así me la pongo y así, así, así. <risa> También hay unas de Perú y pues. Esas cosas, no sé cómo se toca eso. Ajá. Y seguiremos con nuestro video. qué vas a hacer James Hola, acá ya estamos en el avión. Sí, sí pues eh, ya empieza la, la aventura de DLX. Y pues miren, estaba, ya estábamos jugando Dan Dandeman. Sí, es un juego de. Ya, está, si quieren vayan, lo, se los recomiendo. Sí. Es bueno. Es como que Mario Bros solo ¿no? y saltas y saltas. Y, y, pero también tienes que patear el tercer tus pues, enemigos. Y pues bueno. Ver, esperad, esperad. Acá y... tenemos nuestra llamadita. Así miren. Son nuestros audífonos. miren. audífonos para, para escuchar música. Y también tenemos acá para poder de, eh, escuchar o ver una película o música, eh, una televisión. Uh -huh. Y pues también eh, les íbamos a decir que estamos hablando en voz baja porque ya saben que sin, uh -huh. si todos nos escuchan es como que algo extraño, ¿no? Así que, o sea, no es extraño, pero no, pues por eso hablamos en voz baja. bueno. Uh -huh. Y pues, a ver, va, vamos, vamos a abrir esta cosita de acá, vamos a romperla. Oh, no, no, no, ya, ya. Quítala. Ah. A ver, vamos a ponernos esto acá Es como si estuviéramos igual en nuestra casa Porque igual son audífonos, ¿no? Como que de videojuego. Oh. A ver, vamos a conectarlo con el Dandeman Para poder escuchar todo el gameplay Pero espera, ¿cómo es esto? No sé ¿Cómo es esta cosa? Mira cómo me lo han puesto, o sea Se conecta al... Sí, Ay, sí, sí, sí, sí, sí se... espera, se... ya, ya lo... lo he logrado A ver, vamos a ponernos nuestros audífonos uh -huh. Para escuchar Dandeman ¡Ah! Ya estamos, estamos acá A ver, vamos a conectar, esto es pucha Ah no, esto no es para el celular Tiene dos, ah no, sí, sí se puede, sí se puede Sí, ya, lo he conectado Ahí se podrá Bueno, de seguro todos dirán que soy Un total noob Por creer Que eso le va a entrar al celular Y es más, dije que le entraba, pero no No le entra ni a hablar Bueno, yo soy el yo, el presente Y ese es el pasado, y bueno Ya vamos Eres un genio. A ver. No, no, no, no, no, no. No, no no, es para el celular. Bueno, pues de, eh, nos vemos en Miami. Esas fueron las paredes siete horribles horas y, y al final llegamos, pero bueno, cansados. Sí, bueno, feliz. Bueno, pues eh, hemos llegado a Miami. Y acá estamos con un cartelito que dice, Welcome to Miami, que significa Bienvenidos sí, a Miami, bueno, pero en inglés. Bueno, pues ahora la, eh, ya saben, la cosa se, eh, bueno, se complica un poco, ¿no? Pues porque vamos a tener que hablar inglés ahora todo el gente. Eh, bueno, pues eh, después seguimos con el video. Chao. De ahí fuimos por el carro, y bueno. Y ahora estamos en nuestro carro, en el aeropuerto de Miami. Y luego nos vamos a ir de shopping y luego vamos a acabar el video en el hotel Y pues a ver, ya Y luego vamos a irnos a parques de diversiones, por ejemplo, Universal, así En las que haya muy buenas atracciones para meternos y pues divertirnos y pasar buen rato Así que pues bueno, ahorita nos vamos en el carro hacia mm -hmm. el shopping bueno, pues acá ya estamos en el shopping, ¿no? esta vez estamos en la tienda de Gap y pues uh -huh. ya hemos estado comprando algunas cositas, bolitas, cositas, uh -huh. así. Ya estamos así descansados, nuestros pies se nos caen, ¿no? Y pues uh, acá estamos, podrán ver, hay pueblos bien interesantes. Por ejemplo, miren este pueblo del Capitán América. Uh -huh. Y saben, hasta incluso se pasan miren. Miren de qué también hay. Hay un polo de Minecraft. Del videojuego Minecraft, del que nosotros jugamos y hacemos directos. Ajá. Eso. También hay eh, un polo de la tabla periódica. Sí, así. Mira, también hay de Snoopy. No sé si lo conocerán. A ver, vamos a abrir el polo. Ahí está Snoopy con su gorrita y lo vamos a poner por acá, ¿no? uh -huh. sí, así, Sí, estaremos Y bueno, hasta acá ya nos vamos al hotel Bueno, iremos sí. y... Iremos haciendo cositas acá Acabamos de llegar cansados del aeropuerto De Miami sí. Y ahorita pues, no sé si sabrán Pero ahorita estamos en Orlando sí. Hemos venido en, en nuestro carro Porque si no saben, acá se encuentran los parques y, eh, De Disney Y vamos a Ir a algunos que ya irán conociendo sí. mientras los vayamos subiendo a nuestro canal. Y, y, y bueno, vamos a intentar de, tal vez subir eh, cuando estemos en, la, no sé, en alguna atracción, pero no creo que sea tan posible, pero igual intentaremos. Así que seguimos con el video. Vamos. Hola gente, acabamos de terminar nuestro shopping acá en el outlet de Orlando. No sé cómo se llama, pero estamos acá detrás de la tienda Aeropostale, creo no sé cómo sí. se pronuncia y pues ya de acá del shopping nos vamos ya a descansar el clima ya ya es de noche la verdad bien espera un momento perdón, por hay que ubicar la camarita y es? se puede ver se puede ver que es de noche Ahí. saben y pues ya llevamos un buen tiempo acá Así que ya uh -huh. tenemos que ir a descansar y el día siguiente sí. en la acción y ya acabamos y a ver, a ver vamos a intentar, Franco va a intentar hacer el reto de la botella challenge, porque a, a ver, verán, re... verán si es que en realidad, o sea, que no me, porque el video de la, de la botella se, se ha inicializado, Bueno, a ver, vamos a ver si, si me sale público o no, eh, o, eh, por tal, por la camarita, ya. Oh mira, quiero que me salga No le no, sale No, no, no. no. Ah, pucha es que mire Está detrás acá mire. O sea, están No se sé si podrán ver acá este golpe Ah bueno significa que ya estoy intentando mucho y no le he salido Sí. Bueno, de acá eh, ya estamos acabando nuestro video Espero que lo hayan disfrutado Acabaremos pues, Y ¿no? les mostraremos nuestro hotel Ya regresamos al hotel Y pues acá están nuestros cuartos Acabamos de regresar del shopping Y ya es de noche, bien de noche Sí. Y okay. ya por fin vamos a poder descansar Porque sí. estuvimos afuera mucho tiempo Sí pues ya hemos comprado un montón de cosas, todo desde la tarde hemos estado sí. bien cansados así Así que pues ya tenemos que descansar día siguiente Pasa lo mismo, diversión y así Y pues eh, ya acá termina este video Pero ah, sí. ahorita pueden ir a ver eh, Como que la siguiente parte que es eh, lo, Ustedes lo verán. vayan al, al video Y acá nos despedimos no, no olviden suscribirse a este canal Esto es algo nuevo y si quieren Que sigamos subiendo estos tipos de contenido eh, comenten y hasta la próxima. Chao. Chao.